Pues ahora sí que tenemos otras vistas aquí, ¿verdad? Sí. La verdad es que está corriendo una brisita, muchachos. Nos mercamos allí en la esquina unas sillitas que están estupendas. La silla y esto para lanzamiento verde de lo, de los parapentes. Dentro de un momentito vamos allí al coche porque trajimos la cafetera. Y nos ponemos aquí con la mesita, nos hicamos un cafecito, un cortadito mejor a estas horas de la noche. Lola, ¿tú no crees que podríamos hacer el listado para organizar la chuleta de aquí? Claro. Eh, mira qué bonita está. Me está el gustando. El natural. Sí. Mira, está lleno de pipa. Es cochino, nosotros no vamos a dejar los huesos. No, no, no, nosotros traemos la bolsa para llevarnos los desperdicios. ¿Y si no traemos bolsa? Porque se nos olvida, cogemos un trocito de, de, de los turos esos. <risa> y ahí? Claro. ¿Eh? Oh del museo portátil este wow. al aire libre los trozos de invernadero que quedan ahí le hacemos un nudo ah, monte mi niña hablando de todo un poco Lola ¿tú no crees que debería venir el ayuntamiento, el cabildo, quien sea quien le pertenezca con una cuadrilla y recoger todos los destrozos que han tirado otras personas aquí? eso mismo digo yo por lo, lo, verde lo, este, lo, verde, lo verde que no se lo lleve no, eso no, porque tenemos que venir aquí a, a los parapentes, eso porque aquí es en la pista de en lanzamiento la pista. Pero, mira, y si ellos no tienen personal, personal que dirija, quiero decir yo, mandan la cuadrilla y que nos llamen a nosotros, que nosotros los organizamos. Claro, yo empezaría por aquella punta de allá, que vayan recogiendo así en filita por ahí, cuando claro. llenen, que se lleven el cacharro lleno claro. y traigan otra vez, porque es que esto necesita estar limpio, limpio claro. y se puede hacer hasta un mirador aquí con unos bancos así, con estas sillas plásticas no, unos claro. bancos acondicionados. Ahora, las sillas están de momento, no te digo ni cómo hija, porque hay que ver, mira que hemos pateado por ahí y esto está adivinado de la muerte. Mira, mira, mira, mira está Sal usando la pata y todo. ¡Y la limpiamos un poquito primero con unas toallitas claro. por de, de lo que sabemos, Sí. y ya está, claro. está todo limpito. Claro que sí. Oye, ¿por qué chanchi? Pues sí, yo creo que deberíamos. Aquí, hace tiempo que no hacemos propuestas. Hace tiempo que no hacemos propuestas. Pues una propuesta es limpieza de estas montañas de lo alto de esta zona detrítica de Las Palmas. Por ejemplo. Hombre, hombre. No puede ser. Oh, ah, ¿Sabes qué ahí hay? ¿Y esto fuera Camagüey? ¿Tú sabes cuando la, la, la erupción que dio lugar al Roque Nublo? Sí. Pues se conoce como Formación Roque Nublo. Claro. Pues de esas coladas formaron eh, durante ese mismo periodo geológico, pues están está aquí ahí está. y que aquí esté todo deteriorado, ¿eh? no, puede ser. No, no puede ser, este corte geológico de Gran Canaria que queda a la vista aquí, está recibiendo mucho plástico, ¿eh? no aquí lo que es la, lo que ha hecho la naturaleza se va dejando, dejando, dejando y lo que hacen es levantar edificios levantar no sé cuánto, levantar no sé qué y poner cemento por todos los lados pues no, hoy vamos a reivindicar esto señores y señoras del ayuntamiento del cabildo, del gobierno de Canarias o quien le del vendeneta. gobierno internacional de la ONU si es necesario o un rebumbio de todos un ellos de todos, háganos caso ¿Yo? a mi amiga Carmen y a mí porque yo creo que nosotros estamos diciendo algo que es lógico ¿Sí? Qué bonito, qué bonito ven ustedes detrás de nosotros, toda esta variedad de árboles, ¿sí? por lo menos de, de 20 metros cada uno, ¿eh? claro. estos árboles que están aquí preciosos. Ustedes no los ven, abran bien los ojos, ¿Están? porque claro es que, es que es normal que no los vean, porque está un poco claro, sí. pero es, es que están atrapando la humedad, como la laurisilva sí. que les contamos la otra vez. Por eso no sí, se ve. Ya nosotros estamos notando la lluvia artificial, la lluvia vertical, estamos notando aquí la vertical, la horizontal y la de medio lado, todas. Pues sí. ¿Ya chacha tú que no llega ningún parapentista de eso? ¿Será que amainó el viento? Claro, está mainando, está mainando. Cómo dice si no vuela un velero bergantín bajé el pirata que llama de no sé Por puta, de... vamos que hay un montón de viento sí. y no vienen no viene nada no, aquí vamos a tener que recitar ahora mira y, y, y... mira a ver si mi hija Sonia sonia llegar, que mandó algún mensaje Sonia no sé, pero aquí hay un mensaje un poco extraño te acuerdas que el otro día nos llamaron de Camagüey pues claro que nos llamaron de Camagüey Oye, qué cosa ¿no? no voy a ver si hay aquí algún mensaje o algo mira a ver vamos a ver porque ya que estamos aquí aprovechamos el tiempo por la vida además aquí tenemos híjole que me acabo de mandar mi amigo alejandro diepa otra desde vez Canarias, este retaíla eh, que bonita la iglesia católica esto parece mexicano híjole. Ole, ole, ole. Que me acaba de mandar mi amigo Alejandro Dieva, este Canarias, este Retaila. Eh, qué bonita la iglesia catedral. Él, él, él me estaba hablando de que la iglesia catedral eh, hay unas cosas que se llaman marcas. Lola, ¿tú te acuerdas cuando hicimos nosotros un estudio de la cantería de Aruca? Precioso, que estuvimos en la cantería, que estuvimos de donde se extraían, estuvimos haciendo un trabajo de, de estuvimos todo en la extracción, proceso. estuvimos en el proceso, todo el proceso, estuvimos el hilo en de el diamante, interés. ¿te acuerdas? Ya sí. les contamos sí. todo. Estuvimos eso. cuando estaban eh, haciendo ya las distintas cosas para las puertas, para las ventanas, sí, las láminas. Limpias, las láminas. ¿Te acuerdas, Lola, que después hicimos primero, visitamos la zona de extracción de la, de la cantera, después fuimos a la cantería donde se estaban manipulando los materiales, y después fuimos a ver las aplicaciones de la cantería. Claro. ¿Te acuerdas? Hicimos, hicimos un montón de fotos, un montón de vídeos. Hicimos de, cuatro trabajos de, de ventana, investigación. De ventanas, de puertas, de, puerta. de interiores, de patios. Lola, ¿te acuerdas cuando fuimos a la iglesia de Aruca? ¡Ay! ¿te acuerdas que subimos ahí arriba, allá arriba Tenemos que repetirlo. Un día que subamos arriba a la iglesia, arriba del todo, porque aquella, en aquella ocasión hicimos fotos de todos ¿verdad? De todo con detalle, los detalles florales, todo de la cantería, Oye, el trabajo. Estaba, el estaba, completo, completo, completo. Todo tenía su sus anotaciones a pie de... Todo, todo, todo. A pie de... de Un de día le vamos a enseñar todo lo que trabajamos Ay, en, sí, esa, en ese tema de los materiales de la cantería. Oye, Lola, y me parece que también sería digno sí. de mención cuando entrevistamos a uno de los canteros, a sí. Félix, que visitamos y que nos mostró todo tipo de herramientas, nos explicó la utilidad de aquellas herramientas Oye, qué bonito nos quedaron sí que me acuerdo, Claro que me acuerdo. Precioso. De eso hace más de 20 años. ¿eh? Ah, yo ya ni me acordaba, me, ahora me acordé porque tú lo dijiste cuando ese hombre nombró la catedral. Ay, sí es verdad, Tenía, estamos hablando de un mensaje, pero con la retaila nos vamos liando. Las piedras de cantero, claro, sí. que son las señas que siempre dejan lo, los canteros para... Qué fuerte, qué bien. Bueno, pues vamos a escuchar a este hombre que nombró lo de la cantería. Sí, vamos a ver qué dice.